Último ah, ya, no, queda no nos queda bueno, muchísimo. No, pues... Bueno, bueno, señores, está Cero con nosotros va. Luis Rosario Socias, el director provincial de salud de esta provincia Duarte. Con él vamos a conversar acerca de cómo anda el tema de la vacunación, el tema del COVID, el tema de los teteos. ¿Qué ha hecho él para cerrar este, los negocios que están abusando? Yo no cierro, yo no cierro negocios. Oye, la policía, <risa> es la policía que tiene que cerrar negocios. ¿Cómo es eso Luis, bueno, que hay un teteo bueno en Ya, club. ya, pero yo no cierro negocios, salud pública aplica las normas de de del del protocolo. Para, de, y el protocolo, pero la policía que tiene que cerrar. Porque dime, tú, yo voy con el pechazo, di que ha cerrado un negocio y me meto para Rabo el Chivo, para allá, para San Martín, di que ha que parado un teteo. No, no imposible. Para allá ni la policía. Pero eh. acá ¿cómo es eso que tú entraste hablando de teteo y que hoy es bueno teteo y una discoteca en teteo hoy? Mira, ¿tú hoy. promoviendo eso? claro que sí. Ver, el, te, no el, el, el teteo fuerte de hoy empieza en RUF que está en, en el en cuarto nivel de la Plaza Río, quinto, quinto. en el quinto nivel, arriba en el quinto nivel, un habló tenemos un, un programita de vacunación bueno ahí, hablamos con Jason y todos los muchachos que son asiduos visitadores de RU van a ir todos a vacunarse hoy allá, y, el, y la persona también que vaya. ¿De Jason, desde las 9 de la mañana, Jason le va a guardar ahí un refresquito una picaderita, una cosita. <ríe> no ya ustedes saben, vaya. Pero no solamente Ruf, ojalá y todos los empresarios de, de nuestra provincia se empoderen con el tema de la vacunación. Por ejemplo, Bergerquín mañana también va a tener un punto de vacunación fijo allí en Bergerquín. Y va a regalar helados. Y va a regalar helado a todo el que vaya a vacunarse. Va a tener Bergerquín, también se han acercado a nosotros la persona del cerdito volador, el, el equipo de los gigantes de Cibao también mañana. Iniciamos Excelente. el proceso de vacunación allá en el Estadio Julián Javier Con la usted, presencia de los peloteros. Con la presencia pelotero y todos los directivos de, del equipo de los gigantes de Cibao. Señores, todo un trabajo de todos. Nosotros aquí en la provincia de Duarte ya pasamos, estamos cerca de 200 mil personas vacunadas, por lo menos con una dosis. Y ya con más de, con las dos dosis, nosotros ya vamos por 80 mil personas. O sea que nosotros vamos bien. Recuerden que la meta es 256 mil personas a vacunar. Ya nosotros, si llevamos 100 mil y pico, por lo menos casi 200 con la primera dosis, ya nosotros en tres o cuatro meses, si todo el mundo acude a vacunarse, nosotros vamos a terminar con la provincia de Duarte. Doctor, vimos unos operativos en las comunidades, yo pude ver en las Guasumas que había un operativo, el, creo que el viernes o el jueves por ahí, eh, no el viernes, eh, muy interesante, ¿eso se va a continuar? Mira, eh, no solamente eso, nosotros hemos hecho un llamado al ministro de salud, a que baje a San Francisco al toque de queda que están las otras provincias, Oigan por qué? Estamos solitos aquí, sí. abiertos hasta las 10 de la noche, pero Tenares que está abierto hasta las 6, la gente de Tenares cogen para acá. Lo de la zona de Cotuí también y lo de la zona en agua también. O a La Sirena, o a cualquier centro, a cualquier restaurante, estamos abiertos aquí. Nosotros estamos hoy en un nivel de ocupación de un 56-57%, significa que hemos subido, pero de ese 57%, más del 20% son personas... Que no son de la provincia de Duarte. O son de Nagua. este fin de semana largo, del día primero, en Nagua. Tiene a Nagua cundido de COVID. Si usted quiere ir para playa, no coja para allá y si quiere ir a tetear, no coja para Nagua. No es. Que Nagua está full. Doctor, eh, full eh, de COVID está en Nagua, señores. En los últimos... Al igual que Tenare, la, eh, Blanco arriba, toda esa loma de Tenare, están en Tenare tanto toditas llena de COVID. En los últimos días, día, doctor, ¿ha fallecido alguien de la provincia de Duarte? Muerto. Claro que sí, aquí no fallece muerto, gente toda ya. la semana. Doctor, pero espera no. un momentito, porque es que hay algo como que no me cuadra. En el informe, el boletín de salud pero, pública, en el último que eh, salió el día. Lo hace, que pasa es que yo siempre te he dicho. Que una cosa son los fallecidos que son, otra lo que dicen ya? y otra lo que pueden ser. Aquí se dice. Oye, doctor, doctor, oye, ya, ya. Tú tranquilo, doctor. Eh, en el fin de semana vimos la información <ríe> Señores, de, la de, la la la Castillo, Castillo, de norte, que la oficina de Norte, de la calle de yo la mandé a cerrar. Pero una esto de manera oficial porque hemos visto en redes y cosas. No, pero mira, de manera... lo que va Un funcionario público lo que primero debe tener es responsabilidad. Yo responsablemente llamé a Moronta y él tuvo también la responsabilidad okay. de que si usted tiene un personal que ha salido alguien positivo, la alerta epidemiológica te dice, que usted tiene que hacer primero? Cerrar, descontaminar uh -huh. y hacerle prueba a todo el que estuvo en ese local. ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo se determinó? Con prueba. Uh -huh. es, que, es que cuando usted tiene un síntoma, si aquí en este grupo que estamos aquí, 10 personas, Alguien empieza a toser, a estornudar, le duele la cabeza, le da fiebre. Entonces, bueno, es una alerta: usted sí. puede tener COVID. Vamos a hacerle una prueba de COVID inmediatamente, inmediatamente. Dime una cosa: se están haciendo la prueba en COVID. Eh, actualmente no se ha dejado de hacer pruebas. Nunca se ha dejado de hacer pruebas. ¿Dónde se están haciendo las pruebas, doctor? En, en Guiza. O sea, la no prueba que PCR que hace salud pública totalmente gratis. También tenemos antigénica en los hospitales. para poder, Por ejemplo, llega un paciente que hay que hacerle una cirugía inmediatamente. ¿Y a tu carro ahí? Donde tú, a donde, no ahí. nos desmontes en Guiza. Claro. Para que le montaste no para, se para ¿En que, en que le hagan el no no, no, no, pero que los pacientes que están ingresados Están en los cuidados intensivos adentro ¿Y qué es lo que se te va a pegar, Francis, Eh, un, Francis, Una preguntita pero en ese a sentido A veces en teteo en la calle y se te puede pegar el COVID qué es lo que no, tú estás no, dependiendo? Doctor, ¿qué te te te gana el gobierno ocultando los muertos? ¿Qué gana? No, ¿qué gana? ¿Qué gana, gana, gana, gana, gana. gana ocultando <tose> los muertos? Exacto <tose> Yo lo que no sé, hay muchos muertos perdidos en la nube Que se de los mensajes la La entrega de los resultados de las pruebas que se están haciendo en Huiza. ¿Qué tiempo dura? ¿Qué tiempo tarda para eh, la entrega? 48 horas. ¿No porque está durando una semana? ¿Qué pasa? El Laboratorio Nacional que es el encargado de, de hacer eso, porque nosotros solamente tomamos la muestra, ellos la procesan allá. Recuerden que es un cúmulo de muestras del país entero que va allá, pero se, se está haciendo un trabajo arduo. están saliendo en 48 horas y... Ya nosotros tenemos un local que conseguimos aquí, que nos lo facilitó Nicolás Hidalgo, el diputado, y aquí se van a traer los equipos para procesar la muestra. Excelente. Aquí. O sea, vamos a poner aquí una regional del laboratorio nacional. Una cosa. Ya, ya tenemos una, todos los equipos para pasando Los puntos de no, no, vacunación que tenemos. Espérate, espérate, bien, lo, esperate, los, espérate, hablen espérate, bien, porque espérate, espérate, te, espérate, te oíste espérate, cómo espérate, se iba a hablar de puntos de otra cosa. Espérate, espérate. Los, los puntos de droga están abiertos lo, todito. Ya eso era. Ya hablaron de eso. Además de Yeah. Pues ya lo hemos Qué hablado verdad, y que se ser. dijo aquí, tricado, Pero es verdad explico, ¿cuáles otros hay? Mira, tenemos como siempre Centro Médico Toro Valle, Capilla sí. la Alta Gracia, Siglo XXI, Escuela Gregorio Luperón de Vista al Valle, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Capilla Juan 23 de la Catedral Santa Ana, estamos en Ruf, en el quinto piso de la Plaza Río, en el Club Ayuda Mutua, en eh, donde el señor Eufemio Vargas eh, hoy vamos a estar vacunando todo su personal ah, allá el club El Mayorista Las Guarnas frente al parque Pimentel frente al parque Multiuso de Castillo y también vamos a estar en la comunidad del Firme Castillo Centro Comunal de Hostos vamos a estar también en la Ceiba de los Pájaros en Villarriba en la comunidad de La Garza de Arenoso y también en el Liceo de Arenoso una a, alguien no pregunta aquí? Una para que la gente no sé qué, no hay una punto Que creo que es importante porque hay una duda en una empresa local que tiene empleados mayores de edad que están haciendo su labor, pero no tienen cédula para vacunarse. Todas las personas que, mira, mira, hubo un problema la semana pasada donde una señora de, de nacida en la comunidad de Hostos. Sí, ya, ya no, Bájeme la musiquita esa, porque entonces yo sigo hablando. Miren, en la comunidad de Hostos, que no se había vacunado, pero que vive en Jaina. ¿Santo Domingo? En el, sí, en Jaina. Y, eh, y no habían podido vacunar. Si usted no tiene cédula, usted simple y llanamente o va a su junta de vecinos, donde su alcalde pedáneo, le hace una certificación que diga, usted se llama Juan Pérez. Y los vecinos certifican que usted se llama Juan y con como esto se es se vacuna. De, una de, preguntita hace este doctor. De, de un acto de notoriedad, un acto sí, no sí, sí. Se un de notoriedad. Sí, sí, sí. Un certifico, como de, le dicen, como le hacen un certificado chivo, doctor, animado, doctor, a un chivo. Marisol de las persona. guaranas Bien. pregunta, María. Pero la idea de las es guaranas. que nadie vaya sin vacunarse. Pregunta, una preguntita hace ella. Ajá. Si una persona tiene alergia en la piel, ¿puede vacunarse? Mira, todas las personas que tienen un proceso alérgico, que también una vacuna, Puede causarle una alerta. Sí. Debe consultarlo con su médico. Otra Bien. cosa. La vacuna Pfizer, que ya están al doblar de la esquina para estar aquí. Son las falsas. Que, que la vamos a utilizar Bramal. en niños de 12 a 18 años. Y también, antes de los niños, vamos a vacunar a todas las mujeres embarazadas. Bien. Con la vacuna. Doctor. Van Gracias, para... Luis Rosario Socía, director es este, de... este, el teteo en Rufo, regional. Ahorita de salud pública. No, no, regional, no, no. no. no, no. ¿Provincial? no, no, no. Provincial. Yo soy provincial de salud pública. <ríe> <ríe> Rodríguez Regional del Servicio Nacional. Doctor, ¿por qué la segunda dosis da es. fiebre Director y tos? Director provincial no, hay de personas, salud pública. Hay personas que Perfecto. la segunda dosis... Le da más duro que la primera, pero a mí me mató la primera. Pero estoy Así es que gracias por estar con nosotros, bueno. como siempre. Muchis... Muy agradecido. Señores, Vamos ahora a Carolina. Mismo, Adelante, sí. Carolina. A presentarles a ustedes, amado José Rosa, que nos traen el día de hoy. Adelante, amado.